¿Quién va primero? ¿Welleck o Warren? No seas bestia. Alfabéticamente la A está antes que la E. ¿Alguien dijo algo? Sí, pero Welleck escribió 13 de los 19 capítulos de la obra y Warren solo 6. El crítico literario checoslovaco, nacido en 1903 y fallecido en 1995, René Welleck, Publicó en coautoría con el estadounidense Austin Warren, no tenía foto de él, pero se llama igual, 1899-1986, el libro titulado Teoría Literaria, de 1942. Aunque ya ha corrido mucha agua bajo el puente y en el ámbito académico se lo considere superado, todavía es un clásico de la tradicionalmente llamada teoría literaria. Los invito entonces a una relectura de los capítulos 1 a 4 de la obra, en busca de definiciones de literatura ensayadas ya hace 80 años. Entonces estamos ya frente al resumen que hice del libro Teoría Literaria de René Welleck y Austin Warren. El capítulo 1 se titula La literatura y los estudios literarios y fue escrito por René Welleck entonces dice en la página 17 hemos de establecer ante todo una distinción entre literatura y estudios literarios, parecería algo de manual, evidente que no son cosas, no son la misma cosa la literatura y los estudios literarios pero es curioso porque la propia teoría literaria se ha vuelto un género literario en sí mismo, es decir, una tipología textual con sus propias reglas, con su propia independencia con sus propias convenciones y en ese sentido podría a decirse que la teoría literaria, los estudios literarios, han pasado a formar parte de la literatura como, como un género por derecho propio. Aunque parezca algo demasiado elemental esta afirmación, hoy en día tal vez no se cumpla esa diferencia. Pero eso es un detalle. Se ha dicho, por ejemplo, que no se puede entender de literatura si no se hace. Esto es algo que yo he discutido con algunos colegas de manera informal. Eh, por supuesto que la realidad demuestra que sí se puede entender de literatura si no se hace, si uno no ha probado de escribir. Pero hay una realidad que se esconde allí, que es que es probable que la escritura nos permita conocer más a fondo el hecho literario, conocer más a fondo el oficio del escritor, y, y no es tan absurdo est eh, plantear esta cuestión de si uno debe eh, intentar escribir para entender mejor a la literatura. Bueno, pero igual no le hace la cuestión. Página 19 Los métodos científicos han demostrado su valor en un sector muy restringido con una técnica limitada, como el empleo de la estadística en ciertos métodos de crítica textual pero la mayoría de los promotores de esta irrupción científica en el terreno de los estudios literarios han confesado su fracaso y acabado en el escepticismo. Bien, eh, acá lo que Wellek está planteando es qué tan válido, qué tan eh, efectivo es tener un enfoque científico frente a fenómenos humanos, fenómenos culturales, eh, lo que está de fondo es el problema del método. Y como pueden ver, el método científico, según Welleck, ha fracasado, fracasó hacia los años 40 en su enfoque de la, de la literatura. Y creo que el término nuclear aquí, el más importante es este, ¿no? El fracaso. Bueno, entonces, claro, ahí se plantea, bueno, sí, entonces si no se puede ser científico con la literatura, ¿qué se puede ser? En la página 21 dice, hay pues dos soluciones extremas de nuestro problema. O sea, eh, el método de los estudios literarios. ¿Cuál puede ser el método en los estudios literarios? ¿no? Una apuesta de moda por el prestigio de las ciencias físicas identifica el método científico con el método histórico, conduciendo a un simple acopio de hechos o al establecimiento de leyes históricas sumamente generalizadas. La otra, negando que la investigación literaria sea una ciencia, afirma el carácter personal de la comprensión literaria y la individualidad, incluso la unicidad. De toda obra literaria O sea, que cada obra literaria sería un mundo en sí mismo Pero en su formulación extrema La solución anticientífica Tiene también evidentes peligros La intuición personal puede conducir A una simple apreciación emocional A un complejo subjetivismo Y claro, acá lo que vemos es el planteo de dos extremos ¿no? O, o, o, o nos ponemos cien científicos Y aplicamos un método Un método que tenga una forma Un método que sea eh, estricto Y que nos asegure cierta, cierto alejamiento de nuestro sentido sentimientos, nuestras pasiones cuando interpretamos o nos dejamos llevar por ellas, ¿no? Entonces, por, si nos dejamos llevar por ellas, podemos caer en lo que dice Huele, que sería una apreciación emocional y un subjetivismo, o sea, decir cualquier cosa, un subjetivismo, porque a mí se me antoja. También a veces se, se habla de una crítica impresionista para caricaturizar ese extremo, ¿no? De no tener método y decir lo primero que se nos viene a la cabeza. Algo que eh, yo lo marqué en, eh, marqué esto de la página de la página 21, porque me parece interesante cuando nos, nos encaramos con un, con un método. Didáctico, ¿no? Eh, porque en las clases hay que escuchar las opiniones de los alumnos y hay que de alguna manera administrarlas. Entonces, ¿cómo, cómo podemos manejarnos entre, en, entre esos dos extremos, no? El extremo científico y el extremo subjetivo, el extremo emocional. Es muy interesante. He tenido experiencias interesantes al respecto de, de alumnos que, que han querido hacer lecturas emocionales, ¿no? Que, que han entrado en empatía con, con personajes y que, bueno, eh, han sufrido con esos personajes y bueno, y siempre, siempre hablando del sufrimiento de los personajes, pero yo en realidad eso es una parte del, del, del análisis, ¿no? no es todo. Y si nos reducimos a eso, podemos perder muchas otras cosas. En la página 22 dice, eh, subrayar la naturaleza individual o incluso única de toda obra de arte, aunque sea saludable como reacción contra generalizaciones fáciles, es olvidar que ninguna obra de arte puede ser totalmente única, porque entonces sería completamente incomprensible. Eso... Eso que acaba de decir Welec allí es una manera de asegurarnos de que podemos generalizar. Y, y para generar teoría necesitamos generalizar. Así que, eh, o sea, es como... Es como el, el, el ABC, el ADN de la teoría, ¿no? Si, no si, si pensamos que cada obra es única, no puede haber teoría literaria, no puede haber teoría de la literatura, por eso es imprescindible que eso sea así, yo diría que, que es, un, es una necesidad sumamente importante y que además es una necesidad epistemológica, es una necesidad filosófica, metodológica, fundamental. En el capítulo 2, en la página 24, ya nos introducimos en algo que para nosotros, por lo menos para en este video, es muy importante porque yo estoy trabajando la naturaleza de la literatura. ¿no? Y así se titula el capítulo 2. Recordemos que este texto ya tiene 80 años, así que hay algunas, algunas salvedades que, bueno, que, que se pueden hacer por el camino y que deberíamos hacer. El primer problema que se nos plantea es evidentemente el del objeto de la investigación literaria. que es literatura? ¿Qué no lo es? Por supuesto, si contestáramos qué es literatura, contestaríamos a qué no lo es. ¿Cuál es la naturaleza de la literatura? Por sencillas que parezcan estas preguntas, rara vez se contestan claramente. Y no se contestaban claramente en el año 42. Y no se contestan claramente al día de hoy. Es más, la postura dominante al día de hoy es la de, la de un rechazo por la definición. La de una desconfianza por la definición. Campea. Eh, un modelo de la desconfianza, ¿no? De la desconfianza eh, por el género, por, de, por la clase social, por la postura política. Y en esa desconfianza se diluye cualquier intento por eh, ser estrictos desde un punto de vista técnico. ¿Mm? Eh, por supuesto que eso es una opinión mía. Uno de los modos de definir la literatura es decir que es todo lo que está en letra de molde. Bueno, por acá iba derecho al fracaso, ¿no? iba derecho a una pared de, de piedra, pobre Wellek, eh, con, los, con los ojos vendados. ¿no? Pero eh, en realidad esto no es una afirmación de él, sino que él dice que eso es lo que se ha dicho. Por supuesto que bastaría con con hablar de, no sé, de un manual de historia, de un manual de matemáticas, eh, de un manual de recetas de cocina o de cualquier este tipo de texto que, bueno, que no consideramos literario, pero que está impreso, ¿no? Para demostrar que eso no es cierto, ¿no? Todo lo impreso, lo que está en letra de molde, como dice ahí, no es literatura. Hay muchas cosas que están impresas que no son literatura. Bueno, en la página 25, identificar la literatura con la historia de la civilización equivale a negar el campo y métodos propios de los estudios literarios. Bueno, esto es, es una afirmación interesante porque plan lo que plantea es que, cuidado con lo del ingreso al estudio antropológico cultural, que además fue lo que, lo que dominó en la segunda mitad del siglo XX, o sea, se venía la tormenta y bueno, este, la historia de la civilización dice identificar la literatura con la historia de la civilización equivale a negar el campo y métodos propios de los estudios literarios, y era cierto porque eh, hasta qué punto no hacemos filosofía hacemos antropología no hacemos cualquier otra cosa menos estudiar la literatura cuando nos ponemos a hablar no sé, de, de, de la condición del indígena en, no sé, en las minas de Bolivia ¿no? entonces eh, está bien los estudios, los estudios, los llamados estudios culturales Geniales, y yo no voy a ponerme a, a criticar eso, pero eh, que Welk la vio venir, la vio venir. Es eh, que es, es como un, es un botón de autodestrucción para la crítica, para, para los estudios literarios. Otra manera de definir la literatura es, es circunscribirla a las grandes obras. Bueno, a los clásicos. Y ya sabemos que esto no es cierto. Porque basta ver este, cualquier libro de cualquier escritor no considerado canónico para darnos cuenta de que también es literatura, lo consideramos perfectamente literatura, y sin embargo no es un clásico, ¿Mm? literatura no es igual a clásico, los clásicos en todo caso serán por su calidad estética, literatura más apreciada, o por cuestiones políticas, como usted quiera verlo, pero eh, hay mucha más literatura que las grandes obras, hay obras más chiquitas, hay obras medianitas, <risa> yo digo, bueno, Balzac, Honoré no de Balzac es un clásico, sí, es un clásico. ¿Es tan clásico como un Homero? ¿Es tan clásico como un Dante? Bueno, no. ¿Es tan clásico como un William Shakespeare? No, tampoco. Eh, no sé, tomo a otro autor y pienso en, en Baudelaire, ¿es tan clásico como Homero? Bueno, no. Eh, pero yo podría decir, Quiroga es un clásico de la literatura uruguaya. Bueno, sí, pero si lo pongo al lado de Homero, no, no es un clásico universal. Clásico de nuestra literatura, ¿no? Entonces, bueno, hay clásicos y clasiquitos. <risa> Página 26. Cuando más adecuado parece el término literatura es cuando se circunscribe al arte de la literatura bueno acá lamentablemente es decir a la literatura imaginativa a la literatura de fantasía o sea que cuanto cuanto más es es más adecuado hablar de literatura cuando según Weleck cuando no nos referimos al ensayo al testimonio al diario que son al diario no que, Cuenta los días, como el diario de Ana Frank. Entonces, claro, allí lo que vemos es que circunscribe a la, la, la literatura, la, la limita a los textos que son literatura imaginativa, literatura de fantasía. Nosotros ya habíamos visto en otro texto que, que trabajé, ya habíamos visto en otro texto, eh, esto mismo, es que realmente después los teóricos de la literatura han repetido mucho a Welleck y Warren, ¿no? Página 27. Por supuesto que lo de arriba es insuficiente. Una de las objeciones que se hacen al término literatura es que sugiera, por su etimología de litera, su limitación a la literatura escrita o impresa porque es palmario, resulta evidente que toda concepción lógica y cabalmente trabada, bien razonada, ha de comprender la literatura oral. El modo más sencillo de resolver la cuestión es deslindar el uso especial que se hace del lenguaje en la literatura bueno con respecto a lo de la literatura oral pasa algo muy curioso yo creo que tiene tiene su trampita no porque cuando la literatura oral se transforma verdaderamente en literatura sería la pregunta y no, no es por no es por ser agresivo intelectualmente aunque sé que lo soy pero eh, quiero decir es el, es, el ojo, es el ojo que recoge la poesía eh, recitada de generación en generación. Se me ocurre ahora el romancero tradicional, Menéndez Pidal, y su recuperación de la tradición en España. Pero es allí donde realmente se genera la literatura. Es literatura oral en ese momento. Por supuesto que el especialista puede reconocer el valor literario en algo que realmente no lo es. Pero cuando pasa a ser escrita la literatura de origen oral, y así debería llamársele, es que verdaderamente pasa a ser literatura. Entonces, eh, el término literatura oral es conflictivo. Es muy conflictivo, habría que escribir libros al respecto. Pero yo optaría por decir literatura de origen oral porque finalmente para ser absorbido... Por el sistema debe ser escrito el texto. El lenguaje es el material de la literatura, como lo son la piedra o el bronce de la escultura, el óleo de la pintura o los sonidos de la música, pero debe advertirse que el lenguaje no es simple materia inerte. Bueno, acá empe se empezó a complicar la cosa como la piedra, sino creación humana y como tal está cargado de, her de la herencia cultural de un grupo lingüístico. Sí, eso es cierto y también es cierto que es una de las principales riquezas de la literatura y también es una de las principales maldiciones de la literatura porque es permeable a todas las influencias culturales, tanto a nivel del escritor como a nivel de la interpretación del lector. No. Las distinciones principales han de establecerse entre el uso literario, el uso corriente y el uso científico del lenguaje. Bien. Bien. Eh distinguir, o sea, el lenguaje el uso científico del lenguaje tal vez es más fácil de distinguir, pero el uso literario y el uso corriente eh, ya no es tan sencillo y dice más abajo, el problema es crucial y nada sencillo en la práctica ya que la literatura a diferencia de las demás artes y lo marqué con rojo a esto, no tiene medio expresivo propio, Y existen indudablemente no pocas formas mixtas y sutiles transiciones no tiene medio expresivo propio eh, no es cierto. Tiene medio expresivo propio y su medio expresivo sí es la palabra. Podemos discutir si tiene que estar escrita o no, pero que es la palabra? Es la palabra. Y, y claro, lo que pasa es que la expresión es equívoca. Parecería como si... Eh, como nosotros tenemos que usar la palabra para expresarnos en nuestra vida cotidiana... Definitivamente no es eh, el medio propio de la literatura, pero sí lo es. En la página 28 dice, comparado con el lenguaje científico, el lenguaje literario suele resultar deficiente en ciertos aspectos. Abunda en ambigüedades, como cualquier otro lenguaje histórico. Está lleno de homonimias, de categorías arbitrarias o irracionales, como el género gramatical. Está transido de accidentes históricos, de recuerdos y de asociaciones. En una palabra es sumamente connotativo sumamente connotativo. Bueno, eso es cierto, pero eh, habría que hacer algunos apuntes. Lo de la deficiencia es justamente su fortaleza. Eh, Abundan en, eh, abunda en ambigüedades, sí es cierto, pero la, esas inexactitudes acaban por ser parte de su potencial expresivo y necesario para, para que funcione. Eh, si no, eh, hablaríamos con términos lógicos, las homonimias, cuando, cuando dos palabras se escriben iguales, suenan igual y sin embargo significan más de una cosa, o también podemos llamarle la polisemia. Eh, sí, es cierto que estas cosas pasan en el lenguaje en el uso cotidiano del lenguaje y, y que tal vez eh, se controla más en el lenguaje científico que parecería necesitar mayor exactitud pero las, las categorías no son arbitrarias, como dice acá, e irracionales. En todo caso, obedecen a otra. Eh, a otras reglas. Y, y con respecto a lo de la irracionalidad, yo soy un escéptico, un escéptico, un gran escéptico con respecto a. a lo de las eh, conductas, actitudes este, irracionales en el ser humano. Pienso que el ser humano eh, siempre opera de manera racional. El problema es entender cuál es la racionalidad que ha elegido. Y además de entenderla, el problema es compartirla o no. Pues yo puedo pensar que, que algo que, que se hizo en algún momento fue irracional. Pero las personas que lo hicieron, para las personas que lo hicieron, era perfectamente racional. Que yo no comprenda o no avale esa racionalidad no significa que no haya existido. ¿Verdad? Eh, porque mi racionalidad no puede pasar por encima de todas las demás racionalidades. Entonces, cuando digo racionalidad, me refiero a eh, encadenamiento lógico de las ideas, motivaciones, eh, sentimientos, pensamientos. Así que yo no creo en lo irracional. Ten, lo tengo que decir de una. No creo en la irracionalidad del, del, comportamiento, del comportamiento humano. Verdaderamente es así. Está transido de accidentes de historia. Bueno, esto es, esto es cierto, y también eh, y que es sumamente connotativo. No sé, no sé si es que el uso del literario del lenguaje es sumamente connotativo. O si nosotros lo hacemos sumamente connotativo. Es decir, si, si no nos, no nos, eh, no se apodera de nosotros una especie de paranoia eh, interpretativa. connotativa. En la que todo significa todo, todo podría estar relacionado con todo, todo de hecho está relacionado con todo y para generar comentario es que utilizamos esa paranoia. Pero no es que realmente el lenguaje sea connotativo en sí mismo, sino que en todo caso es permisivo y nos permite jugar con él y nosotros nos ponemos a jugar con él porque creemos que es lo que tenemos que hacer. Punto. Estas distinciones del lenguaje literario respecto del lenguaje científico pueden hacerlas en distinta medida diversas obras de arte literario. Por ejemplo, la textura sonora será menos importante en una novela que en ciertos poemas líricos imposible de traducir cabalmente. Acá René Wellek lo que hizo fue hacer referencia a un problema, los géneros, y que las generalizaciones que él está haciendo a veces no se cumplen. De hecho, en la novela, eh, que el lenguaje sea con no, demasiado connotativo puede ser un defecto de la novela, porque tal vez en eh, una novela de Balzac Balzac quiere controlar eso, por supuesto estamos hablando del realismo y del naturalismo que es una tendencia eh, muy sobria pero bueno inclusive a Hemingway le endilgaron eh, la técnica del iceberg que es la de decir poco pero hacer significar más que lo que está de fondo, no sé qué. Este, Por pues Yo siempre digo, le digo a los alumnos que yo desconfío de lo de la técnica del iceberg porque me parece una manera de, de hacer decir cosas a Hemingway eh, porque Hemingway era demasiado, demasiado medido con sus narraciones, entonces bueno, pero esa es otra cuestión, página 29, después cuantitativamente, y lo marqué con rojo, sobre todo como hay que distinguir el lenguaje literario de los diversos usos del lenguaje cotidiano, los recursos del lenguaje se explotan en él mucho más deliberada y sistemáticamente, bueno, no siempre, y hay otro problema, o sea, esto es un no siempre, pero hay otro problema con este cuantitativamente, por eso lo marqué en rojo, y el problema es que cuando la diferencia es cuantitativa, y acá eh, él, es. Eh, plantea una diferencia cuantitativa entre lenguaje literario y los otros eh, usos del lenguaje, el lenguaje cotidiano, por ejemplo, es que no se sabe con exactitud cuándo estamos de un lado y cuándo estamos del otro. Porque no. O sea, no son. Eh, si vos. Ah, vos usaste 20 recursos, entonces ya estás haciendo literatura, hermano. No, no, no es así. Ah, pero si te pasas de 16, ya, esto ya, eh, eso es como, le, ¿saben cómo a qué me recuerda? A la distinción entre cuento y novela, ¿no? Eh, eh, eh, sí, si, bueno, si, si tiene más de 10, ¿cuán, ¿cuántas carillas necesitas para tener una novela? Bueno, tiene más de 100 es una novela. así ¿Y si tiene 92, bueno... Y sí, porque tiene más, porque tiene menos, tiene más que un cuento. Bueno, y si no, es una novel. Bueno, ¿y cuántas cuántas carillas tiene una novel? <risa> Entonces, es es, es una es un mamarracho. Para decirlo de manera clara, es un mamarracho, esa clase de distinciones cuantitativas. En la página 30 dice, sería tener un angosto concepto de literatura, excluir de ella a todo el arte propagandístico, bueno o a la poesía didáctica y satírica. Bien, hemos de admitir formas de transición como el ensayo, la biografía y un gran cúmulo de literatura retórica. Bueno, acá introdujo un concepto que creo que más, más adelante va a ser importante, que es el arte propagandístico. No se sabe con exactitud a qué, eh, a qué se refiere. Después dice, o oh, a la poesía didáctica y satírica. Bien, seguramente se refiere a la propaganda de valores, de ideas, ¿no? A la poesía didáctica. ¿No? Pero eh, después hace referencia a formas de transición, el ensayo, la biografía y literatura retórica que la quiere meter allí eh, a pesar de que no sea quiere meter en el en, en la categoría de literatura, a pesar de que no sea literatura de imaginación, como dijo antes, ¿no? Igual, vamos a quedarnos con esa idea del arte propagandístico porque más adelante aparece. Dice, lo mejor, sin embargo, parece ser no considerar la literatura más que las obras en que predomine la función estética. Bueno. Entonces acá volvió para la idea de la literatura imaginativa, para, ¿no? Para para la belleza de la manera de expresarse, y el ensayo, la biografía y eh, ya ahí ya eh, la poesía didáctica, ya ahí estaría resentida, ¿no? <risa> ya no sé si entraría. Aunque cabe admitir la existencia de elementos estéticos tales como estilo y composición en obras que persiguen una finalidad completamente distinta a no estética, como tratados científicos, uh, disertaciones filosóficas, niveles políticos, sermones, o sea que... Lo que nos reconoce Welec es que definitivamente eh, la función estética eh, anda suelta y es salvaje y no la podemos circunscribir a la literatura. Ojalá, parecería decir, ojalá pudiéramos ponerle un cerquito a la función estética, pero no. Eh, por todos lados hay función estética, entonces no sabríamos cómo... No sabríamos cómo hacerla valer como definición de lo literario El núcleo central del arte literario Ha de buscarse evidentemente en los géneros tradicionales De la lírica, la épica y el drama En todos los cuales se remite a un mundo de fantasía, de ficción Esto siempre me ha llamado la atención Porque es como si yo te preguntara ¿Qué es un perro? Y vos me decís Un caniche Yo te digo bárbaro ¿Y qué es un perro? Porque no me dijiste que es un perro? Entonces vos me decís, un Doberman. Un Doberman, bien. pero Un Caniche, un Doberman. ¿Pero qué es un perro? Vos me decís, un Bulldog. No, vos me estás diciendo eh, razas dentro de lo que vos entendés que es, son, son, es un perro, ¿no? Las razas de los perros. Pero no me decís nunca que es un perro. Y acá pasa exactamente eso, ¿no? Eh en los géneros tradicionales la lírica, la épica y el drama perfecto, y además hay otro problema fíjense que en lo que yo marqué en rojo dice la lírica después dice épica y, y el drama en todos los cuales se remite a un mundo de fantasía de ficción, bueno, pero en la lírica ¿se remite a un mundo de fantasía de ficción? cuando Neruda dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo la, no la noche está estrellada y tiritan en azules en los astros a lo lejos cuando Neruda dice eso, ¿es Neruda? ¿Es el yo lírico como enseñamos en las clases? ¿Quién es que nos está hablando? Claro, es un yo lírico, eso es lo que enseñamos en las clases. Pero cuando nosotros quitamos eh, a la personalidad del autor en el género lírico, ¿no hay necesariamente una pérdida? Una gran pérdida, una enorme pérdida. ¿No es Becker el que dice yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche el alma una aurora y estas páginas son de ese himno cadencia? La, en la lírica definitivamente no se cumple con exactitud esto de remitir a un mundo de fantasía, de ficción. Podemos salvarlo hablando del yo lírico y hablar de que es fantasía y que es ficción. Pero en ese sentido perderíamos... Esta idea de la autenticidad del sentimiento del poeta, que parece que para el género lírico es muy importante. Bien, página 31. Un personaje de novela es distinto de una figura histórica o de una persona de la vida real. Solo está hecho de frases que lo retratan o que el autor pone en su boca. Esto yo lo remarqué porque nos pasa mucho en las clases que nos ponemos a hablar de, de lo que siente un personaje. ¿no? ¿Por qué Nora reacciona de ese modo? ¿Por qué Nora le habla como le habla a Torvaldo? ¿Por qué Torvaldo le habla a Nora como, como le habla? Y bueno, y entonces podemos hablar de, de, de ese empoderamiento y que Nora... Eh, bueno, no las, abandona a su marido y a sus hijos, pero lo hace para buscar crecimiento personal, porque hay que entender la psicología del personaje, pero no existe la psicología del personaje. Y yo cuando les digo, cuidado con lo de la psicología del personaje, pues miren que no existe, todo eso forma parte del pacto narrativo, todo eso es un juego, pero no hay psicología. Y yo muchas veces tengo que estarlo frenando porque dicen, bueno, ¿quién sabe qué le pasó en la guerra a Krebs en la patria del soldado de Hemingway? ¿Quién sabe qué por qué, cómo él se siente? Él ahora está sintiendo. Él ahora no está sintiendo nada. Si He, Si Krebs fuera un, un ser humano. Si fuera un ser humano con todas sus características, bueno, podríamos nosotros. Hablar de cierta manera de pensar y de sentir y de y, y cierta reacción ante una experiencia traumática. Bueno, pero hay que hacer toda esa salvedad para hablar de, de psicología de personajes. Porque como bien dice acá Welek, no tiene pasado ni futuro y a veces carece de continuidad de vida. Y, y dice, esta reflexión elemental basta por sí sola para demoler las numerosas críticas dedicadas a cuestiones como Hamlet... En Wittenberg, la influencia del padre de Hamlet sobre su hijo, la experiencia del padre de Hamlet sobre su hijo. Bueno, el joven Isberto Falstaff, la adolescencia de las heroínas de Shakespeare. Y bueno, acá resalté esto porque es una obra que yo trabajo muchas veces, que es el problema de cuántos hijos tuvo Lady Macbeth, que está ya lejísimo de ser una cuestión literaria, ¿no? Eso ya es una cosa que... Y saben que... Saben que esto no es una, una cuestión menor porque plantea el problema del uso de la psicología, sí, y de los, de los distintos esquemas dentro de la psicología para realizar análisis de textos literarios. ¿Qué tan válido es eso? Porque ¿a qué psicología apuntamos? ¿A la psicología de los personajes? ¿O a la psicología de los autores, en todo caso? Pero no a la de, a, no a la de los personajes. Podemos hacer como si los personajes tuvieran psicología, y si existiera un ser humano con esa psicología, analizar cómo sería. Pero hasta ahí. O sea, todo es un, es, es todo un borbollón de suposiciones, es toda una madeja de suposiciones nada más. Eh, el tiempo y el espacio de una novela no son los de la vida real. Hasta una novela sumamente realista está construida con arreglo a ciertas convenciones artísticas. Y yo señalé lo de las convenciones artísticas porque en otro video les había dicho que el concepto de ficción tiene un, una falla fundamental. Tiene más de una, pero tiene una falla fundamental que es la de, la de ser un maldito entrometido, ¿no? O sea. Eh, eh, cuando nosotros utilizamos una convención narrativa, es decir, utilizamos un narrador, utilizamos personajes, temporalidad, <coughs> componemos. Y al componer es eh, posible, y más que posible, es necesario introducir cierto nivel de ficción, no importa que creamos que estamos diciendo la verdad. <coughs> Aunque estemos diciendo la verdad, estamos componiendo. Entonces, si yo le cuento a alguien que fui al supermercado y que eh, le, le enganché el carrito en el bastón a una anciana, todo eso es cierto, pero el modo en el que yo elijo decirlo, supongamos, pa, no sabes lo que me pasó, Fui al súper y enganché el, el, el gastón de una, de una señora. Dije señora, pero puedo decir vieja, puedo decir anciana. Y todas las decisiones y el modo en el que yo voy diciendo es composición. Y esa composición forma parte de una serie de estrategias que yo utilizo para modificar el, la anécdota y darle la forma que yo quiero. Cuando le doy la forma que yo quiero, cuando yo le doy esa forma lo transformo en un hecho ficticio. Es decir, que en realidad, la realidad no tiene una forma de ser narrada, sino que es, se la narra de diferentes maneras. Y cuando se la narra y cuando se cuenta algo, bueno, hay exageraciones, hay repeticiones, hay guiñadas de todo tipo. Entonces ahí tenemos la ficción. Entonces por eso las, con, las convenciones artísticas son justamente, es el ingreso de contrabando de la ficción. <risa> es una maravilla. Si admitimos la calidad de ficticio, la invención o la imaginación como característica distintiva de la literatura, entenderemos esta en función de Homero, de Dante, de Shakespeare, de Balzac, de Keats, más que de Cicerón de o de Montaigne, de Bossuet o de Emerson. Bien, o sea, los filósofos para un lado, la literatura para el otro, ¿no? Los escritores de literatura para el otro. No se niega que se darán casos fronterizos obras como La República de Platón, eh, que por supuesto cuando no sabemos qué hacer son casos fronterizos porque las categorías fallan. Eh, la están las categorías por un lado, está la realidad por el otro, y cuando las categorías no dan abasto frente a la realidad y son superadas, entonces aparecen los casos fronterizos, los casos difusos. no Bien, entonces no sabemos mucho qué hacer, no sabemos qué hacer con la República de Platón, entonces la dejamos como un caso fronterizo. Porque, eh, bueno, hay pasajes de invención y de ficción, ¿no? Pero también hay, re hay reflexión filosófica. Página 33. Todas estas distinciones entre literatura y no literatura de que hemos tratado, organización, expresión personal, realización y utilización del vehículo expresivo, falta de propósito práctico y, desde luego, carácter ficticio de fantasía son repeticiones. Dentro del marco del análisis semántico, o sea, del significado de términos estéticos centenarios, y yo marqué, puse, en 1942, ya eran repeticiones todo esto. Comunidad en la variedad, con, contemplación, desinteresada, distancia estética, construcción e invención, imaginación, creación. Cada uno de estos términos describe un aspecto de la obra literaria, un rasgo característico de sus direcciones semánticas, del significado en sí, ninguno satisface. Bueno, entonces... Huelec en el año 42 estaba reconociendo su fracaso ante, el, ante la cuestión, ¿no? O sea, es con, es una, o sea podríamos res, resumir lo que nos dijo René Huelec en el capítulo 2 como es muy complejo y e, esto es lo que se ha dicho, pero ninguna, ninguna, ningún rasgo específico satisface. O sea que ya estaban fracasando desde por allá y quién sabe desde cuándo, ¿no? Porque si ya son conceptos centenarios a los que hace referencia Welleck, imagínense. El capítulo 3 está escrito por Austin Warren. Es el primero de Warren que aparece en el libro y se llama Función de la literatura. Entonces, bueno, ya con ese titulillo ya podemos pensar que esto este es el derrape absoluto. Y bueno, pero tiene algunas cosas interesantes, dice, eh, pero tiene la literatura una función, estamos aquí, estamos en la página 38, pero tiene la literatura una función, una utilidad que ninguna otra cosa cumpla también, o es una amalgama, una mezcla de filosofía, historia, música, imaginación que se distribuirían en una economía verdaderamente moderna, esta es la cuestión fundamental. Y, y yo creo que sí, que tiene razón. Es una cuestión fundamental. Porque la literatura tiene un poco de todo eso, ¿no? Eh, filosofía, historia, música e imaginación. Eh, creo que, aunque eso no define a la literatura, creo que encierra una, una verdad hermosa y, y, y nítida. Que es, es cierto, la literatura es un arte eh, compuesto, pero ahora que, que lo pienso, eh, no hay un arte puro. O sea, todo el arte parece compuesto. Algunos más y otros menos, ¿no? Porque si pensamos en el cine, el cine es de lo más compuesto que existe. Tenemos teatralidad en los actores que están actuando, pero a la vez tenemos toda la parte de la filmación de la película con la fotografía, el maquillaje, el vestuario... Tenemos el guión, por supuesto, ahí entra la literatura. Entonces es sumamente complejo el cine. Pero pienso yo que la composición, por ejemplo, está en, todos los, en todas las, las formas artísticas. no Bueno, pero eso ya es demasiado. Página 40. Uno de los valores cognositivos, o sea, eh, un, uno, de, uno de los valores... En cuanto a vehículo del conocimiento Del teatro y la novela Parece ser psicológico Bueno, no sé por qué puso el teatro acá Porque el teatro no forma parte de la literatura eh, Parece ser psicológico Es afirmación muy corriente La de que los novelistas Saben más de la naturaleza humana Que los psicólogos Horney recomienda como Fuentes inagotables a Dostoyevsky A Shakespeare, a Ibsen Los marqué a estos dos, porque estos dos yo los trabajo A Balzac Edward Morgan Forster, en Aspectos de la novela (Aspects of the Novel, 1927) habla del número reducidísimo de personas cuya vida íntima y motivaciones conocemos, y considerando como el gran servicio que presta el gran servicio que presta a la novela el de eh, el, el que efectivamente revele la vida interior de los personajes. Es de suponer que la vida interior que atribuye a sus, persona, a sus personajes está sacada de su propia vigilante introspección, el autor. Entonces, ¿qué pasa? Es, esto es una idea interesante, la de Forster. Porque es como que plantea, bueno, nosotros no podemos saber lo que ocurre en la mente de la otra persona. Y entonces, claro, es una manera de conocer qué podría pasar por la mente de la otra persona. Leer y ver qué pasa, qué es lo que nos propone un escritor, con respecto a cómo es la psicología de las personas, que no tiene por qué ser de ese modo, pero es la visión del, del escritor, ¿no? Está interesante esa idea de cómo es un valor cognoscitivo de la, de la novela, porque much, mucha novela eh, depende de la exploración psicológica, entre comillas, de los personajes. De los puntos de vista según los cuales el arte es revelación o intuición de la verdad, debemos distinguir el concepto según el cual el arte, particularmente la literatura, es propaganda. Y bueno, y acá eh, Austin Warren eh, otra vez mencionó aquello que había mencionado Welleck, y creo que es una idea muy interesante, de hecho yo la, traba la trabajo indirectamente en las clases, que es la idea de la exposición... Y el abogar por una tesis, ¿no? plantear una tesis, inclusive dar un punto de vista sobre, sobre la realidad por parte del, del autor. Y que en ese sentido toda literatura sería literatura de tesis. O sea, la distinción entre literatura que no es de tesis y la que es de tesis es absurda. ¿Por qué? Porque todos los autores plantean una idea y esa idea es la tesis. Inclusive los autores de vanguardia, que bueno, ameritaría hacer todo un video aparte ¿no? con respecto a cuál sería la tesis y si es tan rico el arte de vanguardia o es más pobre que el resto del arte. Porque si es solo una tesis, por ejemplo el arte es libre y puedo hacer lo que quiero con el arte, entonces es una tesis bastante pobre. ¿No? O sea. Y entonces, el punto de vista. De, el escritor no es un descubridor. Sino un vendedor persuasivo de la verdad. Entonces, claro. Eh, lo que tuvo que hacer eh, Warren. Que es, es obvio que tenía que hacerlo. Era. Eh, hablar del término propaganda, ¿a qué se refería? Entonces dice, si distendemos el término de modo que signifique esfuerzo, sea o no consciente, enderezado, influir en los lectores para que compartan la propia actitud hacia la vida, entonces hay plausibilidad, si ¿sí? se puede aceptar eh, en la afirmación de que todos los artistas son pro propagandistas o deberían serlo. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque ¿qué está hablando de la responsabilidad del artista? Entonces dice, todos los artistas sinceros o responsables están moralmente obligados a ser propagandistas. Y bueno, y, y es una idea interesante porque de hecho eh, el artista lo que hace es propagar, difundir ideas. Y esas ideas justamente influyen en el público. Eh, igual... Hay otra, eh, no sirve demasiado tampoco esta idea porque hay literatura que no hace eso. De hecho, este, si yo leo Isaac Asimov, eh, difícilmente pueda encontrar algo de eso. ¿no? Este, sí en Bradbury, por ejemplo, otro, otro grande de la ciencia ficción, pero en Asimov ya eso como que va desapareciendo. Y hay mucha, muchísima literatura que no propaganda nada o que no parecería propagand propagandear nada. Igual la cuestión es más compleja. Creo que eh, Warren encontró un filón, encontró algo importantísimo, pero que no lo podía, no lo, pod no lo pudo desarrollar ahí. No sé si lo desarrolló después, pero... Teoría... Eh, capítulo 4, volvemos con René Wellek. Teoría crítica de historias literarias, René Wellek. página 47. Otra denominación de la labor del doctor estudioso de la literatura es la de... Investigación, pero este término, bueno, y acá coincido, coincido con, huele porque dice este término resulta particularmente particularmente desacertado ya que subraya la búsqueda meramente preliminar de materiales. Sí, está bien, eh, sí investigar es importante, por supuesto, eh, documentarse, claro, sí, no hay dudas, pero, pero para mí lo más importante no es eso. ...es qué haces después con la información... ...qué haces después con los datos que vos recabaste... ...porque si vos tenés muchos datos... ...como he visto a personas... ...a investigadores... ...tener muchos, muchísimos datos sobre determinada cuestión... ...pero no reflexionás... ...si no tenés eh, un trabajo... ...un buen trabajo posterior... <coughs> al, ...al acopio de datos... ...si vos no tenés una buena... ...una buena reflexión... ...una buena comprensión de esos datos... Eh, son inútiles, eh, termina siendo solo un, un compendio inútil, porque lo único que haces es decir lo que pasó, pero bueno, aunque sos muy objetivo, entre comillas, eh, no, no generas realmente conocimiento nuevo, sino que simplemente... Eh, buscas fuentes de conocimiento ya existente y las la revelas pero hasta ahí, o sea, eso no te va a conducir a ninguna parte y no entiendo cómo puede ser que las personas no se den cuenta de eso es, es más obvio entonces, bueno, dice, refleja mal el concepto de eh, investigación refleja mal esas sutiles preocupaciones de interpretación, caracterización y valoración que son peculiares de los estudios literarios y estoy 100% de acuerdo o sea, el investigador está bien en la facultad de humanidades Dejémoslo ahí Y que se muera ahí adentro A mí realmente ese mundo y esa gente Me resultan eh, simplemente parásitos de la cultura Y lo, lo digo así porque es así lo más indicado parece ser llamar la atención sobre estas distinciones calificando de teoría literaria al estudio de los principios de literatura, de sus categorías, criterios, etc., y diferenciando los estudios de obras concretas de arte con el término de crítica literaria. Bueno, esa distinción era importante en el momento, pero no aporta mucho a la cuestión. Y luego, en la página 52, dice La idea de que la intención del autor es el objeto propiamente dicho de la historia literaria parece totalmente errada. El sentido de una obra de arte no se agota en su intención, ni siquiera es equivalente a esta. Como sistema de valores lleva vida independiente, el sentido total de una obra de arte no puede definirse simplemente en función del sentido que tenía para su autor y sus contemporáneos. Es más bien el resultado de un proceso de acumulación, es decir, la historia de su crítica por parte de sus muchos lectores en muchas épocas. Y esto es... Fundamental para, para la clase de literatura. Porque en la clase de literatura lo que hacemos es resignificar la obra. Así que también participamos de esa historia. Nos convertimos en protagonistas de la historia de la significación de las obras. Entonces, bueno, creo que ese, ese concepto que maneja Huelec es sumamente importante. no Igual la intención del autor creo que nos regula. Y que en una teoría literaria bien hecha debería ocupar un lugar, pero también creo que habría que modificar algunas cosas para que ocupara el lugar. Así como está, eh, no, no se no funciona como debería funcionar, pero eso forma parte de una concepción de la teoría literaria como un andamiaje técnico perfecto, como un mecanismo técnico perfecto, que en realidad, en la actualidad, no existe. Página 53. Si realmente fuéramos capaces de reconstruir el sentido que Hamlet tenía para el público de su época, lo único que haríamos sería empobrecerlo, suprimiríamos los sentidos legítimos que en él han encontrado generaciones posteriores. Bien, esto con el Quijote es fundamental, me parece, porque si nosotros nos quedáramos con la burla de las novelas de caballería lo matamos al Quijote, ¿no? O sea, leemos mucho más que eso en el Quijote y no importa lo que nos haya dicho Cervantes en el en el prólogo. Esto no constituye una defensa de la interpretación subjetiva errada y arbitraria. Bueno, siempre subsistirá el problema de distinguir entre interpretaciones acertadas e interpretaciones erróneas. Problema que exigirá solución en cada caso concreto. Bien, entonces acá esto también ataña a la clase de literatura, pero no tiene que ver con, necesariamente con el concepto de literatura. Página 55. El único argumento posible contra el estudio de autores vivientes es la consideración de que el estudioso renuncia a la perspectiva de la obra completa, de la, de la explicación que obras posteriores pueden dar de las implicaciones de las anteriores, pero esta desventaja solo válida para autores en evolución, parece pequeña si se compara con las ventajas que nos brinda el conocimiento del ambiente y la época. Bien, entonces eso es interesante porque nosotros trabajamos con autores muertos y tenemos que fabricarnos una idea del autor que interactúa con nuestra idea de la obra. De ese modo, en realidad, se vuelve el autor se vuelve un personaje, un personaje, eh, lo que podríamos denominar, reutilizando la terminología de Humberto Eco, un autor infábula es decir, un autor, una imagen, una figura que lo que hace es complementar la obra y explicarla, pero que Forma parte de nuestra subjetividad a la que no podemos renunciar y que en todo caso podemos tratar de regular de algún modo. Pero lo que falla en este texto es que no tiene una base eh, filosófica, eh, epistemológica, una base técnica lo suficientemente eh, avanzada, sofisticada como para respaldar muy buenas afirmaciones que contiene. Aunque como dije, el libro de Wellick y Warren ya tiene 80 años, es curioso que los diferentes textos que hemos visitado hasta ahora no hagan otra cosa que repetir su contenido. Lo que da la pauta de lo poco que ha avanzado la teoría en esos 80 años. Perdida en la selva oscura de la filosofía, de la política y de la sutileza lingüística, redunda en un vacío de sentido que ha creado un género literario en sí mismo. La teoría.